Ya no tiene excusa, boca campeón de liga y es que ya la merecía. Primera fecha jugaba mal y Boca uno marcaba. Debe pegar con fuerza y el arquero no la para. Primera fecha jugaba mal y Debe no supo aprovechar. Dicen que Boca es Barcelona, ah, pero la liga se la llevó. Boca el primero marcaba Y el campeón de la Superliga River salió segundo Y a un punto solo queda Y esperan hasta la próxima Aunque penalti no le cobraba Y un Alzheimer que marcaba Y me decía que no entendía nada Y el arquero alguna tapaba aba. Gol, TV lo hizo, tiró un remate muy fuerte al medio Y River que la liga ya la regaló, Boca otra vez la copa levanto, Marcaba River gracias a Suárez, pero no alcanzó, terminó en empate Ningún solo pudo hacer nada más River Play, la Superliga ya la ganó Boca tres veces El Joe, el intento, Andrada tapó, otra vez le pegó y Andrada atajo, Y en el segundo tiempo, Boca lo marcó, y con solo ese gol la copa levanto.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 que Boca campeón nuevamente Libertadores le falta Pero está muy peleada debe mete un gol y loco al banco se va Y termina besando a Maradona Un partido que empata River se va a la tumba una más que suma Pero al final se la llevó Boca al primero marcaban Y el campeón de la Superliga